Tenemos una información, eh, señor director, la información número 12, de un joven, si la, no la puede poner. Ah, estás ahí, Roberto. Roberto, mira, tú sabes que en el día de, de ayer, eh, Castillo, el presidente de Perú, después de más de un mes y medio de haber, eh, de haber pasado las elecciones... Allá en Perú todavía no lo habían declarado ganador porque él viene de la izquierda, Roberto, y, y en Perú tú sabes que estaba a la derecha, y él es un profesor eh, de una zona rural de allá de Perú, y ayer fue que le di, lo dieron ya ganador a, a Castillo. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo a Castillo. Así que Roberto, ¿estás con nosotros ahí? Eh, tú me permites. Bueno, Roberto, eh, tenemos un eh, problema con la conexión. la eh, que voy conduciendo. Ah, Estoy ok. Pagando el peaje. <risa> mira, <risa> eh, mira, los muchachos me dijeron que te externara a ti, que nos trajera una canquilla. Así que ya tú sabes. Ah, ya pasé, ya pasé por donde está la canquiña. No, tú, a... tú, tú te puedes parar por ahí traernos nuestra vieja canquiña. Pero sabes que la canquilla la venden. <risa> <risa> eh, pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, bueno, aquí ya entró en la autopista Duarte eh, con un sol bellísimo el día de hoy, eh, martes. Eh, y además de eso, eh, despejada, <risa> sin ninguna novedad. Dice Cho que en Piedra Blanca venden. A Piedra Blanca, Mira, superale. Roberto, tú diste una pequeña pincelada en el transcurso de la semana y en la semana pasada también tú has hablado, pero ya yo quiero que hablemos porque ya tú estás en la fase final de lo que concierne a la parada del Bronx. Eh, cuéntanos ya lo, lo último que está haciendo, eh, cuéntanos las personas que de aquí, de San Francisco o, y de República Dominicana, pues tú sabes que van a formar parte de esa eh, gran parada del Bronx, que tenía dos años por el tema del COVID y que va a ser un reto. Un, eh, año. Sí. un año. va a ser un reto que. Lo hicimos la, en julio, ah, en el 2020 se hizo, pero virtual. Virtual, esa, pero presencial, ese contacto sí. humano eh, tenía dos años que no se hacía en el eh, presencial. Sí. Y ese. Sí. Ese. Esa eh, eh, euforia que tiene la gente, la, la, la diáspora allá en los Estados Unidos, cuéntanos tu experiencia y cómo va ya lo último, lo último toque para esta gran parada del Bronx. Mira, eh, eh, no sé si producción llegó a hacer unos cortes de la parada que hicimos del 2017, que a mi entender fue una de las más eh, conglomeradas donde asistieron la mayor cantidad de dominicanos. De hecho, en esa parada, en 2017, tuvimos la presencia en ese momento del candidato, hoy presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, y allí pudimos eh, compartir con él y entrevistarlo. Eh, no sé si producción llegó a hacerse cortecito, sino para mañana se lo vamos a, a tener, aparte de las personalidades que entrevistamos en ese momento. ¿no? Esto para que la gente entre y recuerda esos momentos porque eh, te digo y te puntualizo que nosotros solamente se suspendió en 32 años que tiene la gran parada mexicana. fue eh, eh, específicamente en el año 2020 que se hizo virtual no fue que se dejó de hacer sino hicimos una metodología virtual conjuntamente con nuestro hermano y amigo Rodríguez presidente y director de Canal América que es nuestro, nuestro aliado la transmisión, porque utilizamos la unidad móvil. Eh, este año, a diferencia de otros años, vamos a estar con tecnología de punta, unas eh, siete cámaras, incluyendo una, una grúa eh, que vamos a tener este año. Así que será algo sumamente en cuadro. Mira, quiero aprovechar, antes que se me pase, en New Jersey, a nuestro hermano DJ Henry, que aunque él hace la transmisión con la Compa, pero es nuestro hermano, nuestro socio, nuestro amigo, nuestro aliado, y, y está en sintonía con nosotros, como siempre, él es su esposo. Así que un saludo para DJ Henry que también, eh, eh, eh, aunque está con la competencia, como dije, eh, es parte eh, eh, eh, importante de las transmisiones de la Gran Parada Dominicana del Bronx, y también la Dominican Day Parade, porque nosotros, Telenor y nuestra empresa publicitaria, no solamente transmitimos la gran parada dominicana del Bronx, sino también la dominicana de Pared, que es la que se hace en Manhattan, eh, que se hace a principios de agosto. Este año, obviamente, creo que la de Manhattan no se va a llevar acá. Ahora, pero, eh, viendo a cabo, pero a responder tu pregunta, eh, eh, varios talentos, incluyendo, por ejemplo, nosotros que somos parte de la producción, pero también talentos. Este año vamos a invitar a Mayurín Duarte, que estará allá con nosotros. Y eh, tendremos dos talentos de Canal América: Heriberto, eh, que siempre está eh, apoyándonos en la, la construcción, y, y no recuerdo eh, el nombre de, de la talento femenino que estará también eh, con nosotros. Eh, va a ser eh, los detalles en la rueda de prensa que casualmente asistimos eh, hace dos semanas. Estuvimos allá en Nueva York, en la rueda de prensa de la parada, eh, donde Felipe Febre dio a conocer los detalles. Por ejemplo, eh, eh, fue todo a priori a última hora que tanto el alcalde como el gobernador dieron el ok, el permiso para el desfile eh, físico. Eh, se, se, se limitó a 200 personas eh, total, o sea, dentro de las personas que van a desfilar, a todo el equipo técnico que va a trabajar en la parada, incluyendo el equipo de transmisión. Eh, se limitó por el tema de, de COVID para las personas que vamos a trabajar en la parada y los que van a desfilar. De hecho, se limitó toda la cantidad de carro. El año pasado era prácticamente limitada, unas 38 hasta 50 carrozas llegaron a participar en la Gran Parada Dominicana del RON. Este año se limitó, creo que a unas 20, no tengo el dato específico, pero sí se limitó la cantidad de carrozas y la cantidad de personas que, está, que van a estar en la carroza y que van a participar eh, eh, eh, eh, eh, como crew, o sea, como equipo técnico en la carroza. Es decir que es un poquito limitado, aunque algo bueno es que a los, eh, vamos a llamar a, a, a los que van a disfrutar, que es el pueblo de la Gran Parada, no hay limitación. Recordemos que es un evento al aire libre, estaremos a todos los anchos y largos de la Gran Combo, y, y los eh, los espectadores, los fanáticos, las personas que van a disfrutar. que Déjame decirte que desde tempranas horas de la mañana ya las personas están con su neverita, su sillita, su, su sombrilla. Es como un, un, un día de camping, un día de campo. Eh, la gente lo disfruta desde temprano hasta que concluye eh, eh, la parada. Porque ahí recuerda que desfilan eh, diferentes personalidades políticas, pero también artistas, orquestas. Eh, nosotros vamos a tener... Al lado del la State de, de Telenor y Canal América de transmisión, vamos a tener un tratadismo eh, con artistas que se llaman que, que van a estar por allí. Porque en realidad, esto es una fiesta de la Dominicanidad, donde se resalta lo, nuestro, nuestra cultura, eh, nuestros, eh, nuestras figuras políticas, nuestros artistas. Eso es la parada dominicana del Bronx Vamos donde hay bailes folclóricos. Eh, van grupos carnavalescos van grupos deportivos y recreativos o sea eh, nuestra dominicanidad eh, eh, lo que es el dominicano entonces eso se presenta en esa parada en ese gran destino previo a la parada hay que mencionar que la cena de gala este año se va a llevar a cabo eso se hace el viernes eh, previo a la parada una cena donde ahí se se le entrega la banda tanto el gran mariscal, que este año es el cónsul general de la República Dominicana, el ingeniero el ingenio Jaques, que se le va a entregar como gran mariscal, y ya eh, eh, los padrinos, que ahora mismo no tengo lista, pero que nos van a conocer eh, los padrinos de la Gran Parada Dominicana de Bron, que es algo simbólico pero, eh, desfilar como padrino o como gran mariscal. Por ejemplo, en la. En la, en la en la Dominicana de París, que es la de Manhattan, uh -huh. hemos tenido figuras de este Juan Luis Guerra, Romeo Santos, uh -huh. eh, que te digo, Juan Marichal, entre otras personalidades, han sido eh, gran mariscal eh, de la parada. O sea que es un asunto eh, sumamente importante y, y donde se resalta la cultura dominicana y donde el pueblo dominicano, uh -huh. residente no solamente en Nueva York, sino en otros estados, hay gente que viene de otros estados a disfrutar eh, la gran parada dominicana de impuestos y este domingo 25 o sea, será todo un éxito bueno así es Roberto nosotros aquí en el estudio Roberto vamos a hacer una pequeña pausa bien cortitita ya tenemos aquí a nuestra invitada la psicóloga Yanelis Díaz y vamos a tener un tema sumamente interesante así. mira, mira eh, yo les solto a los televidentes principalmente a los padres y a las madres, que, que se queden conectadas, porque esta entrevista va precisamente eh, previo a lo que es el Día Sorpresa a los Padres, así que yo lo he denominado. <risa> el Día Sorpresa a los Padres, porque hay muchos padres que no saben que se va a celebrar el Día de los Padres este próximo domingo. Entonces, <risa> eh, eh, recuerden que hemos estado haciendo una campaña, eh, atención a las madres, no medias, no colbatas, no pañuelos, nada de eso. Y Racho muchas... me dijo que te, que te compró unos pañuelos y como tú no, no querías pañuelos me lo iba a dar a mí para que yo te lo entregara y yo le dije que yo no me iba a prestar para eso. Bueno, pañuelos si es pañuelos te lo regalo. regalar porque realmente <risa> no creemos en el día de los padres hay muchas cosas innovadoras tecnológicas que a nosotros los padres nos gusta la tecnología, <risa> <el> accesorios para, <risa> hacer... para Ay para ay ay aire acondicionado, eh, un Smart TV, una neverita de vino, un barbecue. Ah, ahí, sí, algo sabor. así, ¿verdad? Bueno, no, vamos ah. nosotros aquí.